¿Alguna vez has buscado recursos para dar tus clases? Presentaciones, ejercicios, videos... Yo sí, y había muchísima información. Me tardé un montón en encontrar algo que me sirviera, y cuando al fin encontré algo de utilidad, tenía dudas y ni a quién preguntarle. Uy sí, yo encontré decenas de artículos científicos y solo buscaba una clase de biología. Me pasó también. Me pidieron que diera una clase nueva de un día para otro. No tenía tiempo para prepararme. Quise encontrar algo útil, pero pronto decidí que era más rápido hacer todo desde cero. Yo he opciones para atender las necesidades de estudiantes con discapacidad, pero no encontré nada que me sirviera. Tenemos la solución. Aprembre es una plataforma de aprendizaje libre fue creada por Educadores para Educadores. Cuenta con filtros basados en currículos oficiales, institucionales, nacionales e internacionales. Estos permiten encontrar información relevante de manera rápida y fácil. Asimismo, los materiales tienen un diseño universal o adaptaciones para satisfacer las necesidades de estudiantes con discapacidad o condiciones específicas. La calidad de cada recurso es evaluada colaborativamente por varios educadores. Así. Buscamos evitar la sobresepulación de información y asegurar que solo los materiales realmente útiles están disponibles. Además, cada curso de cada nivel educativo cuenta con espacios de discusión asociados para que puedas desarrollar tu propia red profesional y académica. Con todo esto, buscamos ayudarte a ti y a otros educadores como tú a crear oportunidades formativas y de valor para los estudiantes.